Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina Para todos el aniversario es una fecha muy especial que no se nos puede pasar por alto Celebra esta fecha regalando a tu pareja esta novedosa tarjeta en forma de vino Que estoy segura que le encantará Antes de ir al paso a paso, quiero recomendarles este video Cómo aprender a escribir Empecé enseñando dos tipos de letra, los próximos videos serán más tipos de letra y dibujos de amor para que hagas hermosos carteles o cartas de amor. Paso a paso en mi otro canal, Sofi Crea Manualidades, espero que me apoyes en este canal suscribiéndote a él. Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso. vamos a cortar un rectángulo en cartón duples de 34 centímetros por 22 centímetros, vamos a medir la mitad y voy a repasar con la tijera para poder doblar más fácil ahora vamos a cortar un papel de 34 centímetros por 11 centímetros, lo vamos a doblar en la mitad, acá en esta parte vamos a dejar 3.5 centímetros y empezamos a dibujar, lo que voy a dibujar es una botella acá me quedaron 20 centímetros vamos a cortar así acá en esta parte también voy a redondear estas puntas vamos a tomar ahora este molde y lo vamos a repasar acá después de haber repasado vamos a cortar nos quedaría así vamos a tomar una hoja de corazón de 14 por 20 centímetros a esta hoja roja le pegué una hoja de corazones por el otro lado vamos a tomar cada hoja y la vamos a doblar en la mitad esta sería la pasta de la tarjeta vamos a pegarla en una cartulina negra vamos a forrar por ambos lados y vamos a cortar nos quedaría así acá en esta parte corté un cuadrito en cartulina blanca de 10 por 10 centímetros y en esta parte vamos a cortar una tirita de foamy de un centímetro de ancha vamos a pegarla acá vamos a hacer esto en el otro lado igual también acá voy a tomar un micro punta y vamos a delinear por todos los extremos voy a hacer unos punticos para guiarme para de nuevo trazar líneas acá en la parte superior de la tarjeta puedes escribir el nombre de algún vino o por qué no escribir el nombre de los dos ya decides qué quieres escribir La persona a la cual me pidió que hiciera esta tarjeta me dijo que se la marcara así. También puedes pegar en esta parte una pequeña foto de los dos y marcarla con el nombre de, de ambos. Me parece que también quedaría muy bien. acá en esta parte también pueden escribir una, algo corto de amor nos quedaría así para esta parte voy a aplicar silicona líquida y vamos a utilizar algún papel brillante en caso de que no lo consigas puedes pegar cualquier papel pero que sea rojo o el color que sea la botellita que vayas a personalizar y vamos a pegar así vamos a cortar esto que nos sobra ahora vamos a marcar acá las hojitas que ya teníamos dobladas vamos a escribir acá amor Igual puedes escribir también el nombre de tu pareja si deseas. Es decir, reemplazar la palabra amor por el nombre de tu pareja. Acá en este lado puedes pegar una foto. Sabes, me siento feliz y muy orgullosa de saber que hemos llegado. Al primer año juntos, 52 semanas. Recuerda cómo nos conocimos, qué lindo fue ese momento y quién iba a pensar que serías el amor de mi vida. Y decoras acá si deseas. Cuando me dijiste que fuéramos novios me sentí muy feliz, pero más felicidad me dio de ver tu cara cuando te dije sí. Tus ojitos tenían un brillo muy especial. brillo que aún tienen. No sabes cuánto me encanta verte así de enamorado. A pesar que en el transcurso de este año hubo lágrimas, risas, muchísimas cosas para corregir y aceptar, y decoras así, si deseas. Pero supimos llevarlas y seguimos uno al lado del otro, porque sabemos que no podemos estar alejados el uno del otro contigo he vivido tantos momentos hemos compartido toda clase de experiencias amor estos son algunos de los momentos que hemos pasado juntos qué felices, qué felices hemos sido mira mi amor recuerdas y acá en esta parte pegas fotos de los momentos que han pasado en este año de aniversario acá voy a resaltar esta para que se vea más y puedes pegarle frasecitas es mi vida love Qué bien no la hemos pasado momentos inolvidables que quisiera vivir para el resto de mi vida definitivamente. Hacemos la pareja perfecta. Suena un poco repetitivo, pero ustedes pueden copiar lo que deseen. Tienes lo que me encanta. Eres fuerte, eres gracioso, eres atento, eres cariñoso, eres mi príncipe, eres mi bebé. Eres mi rey, eres mi consentido, eres mi vida entera, eres mi celoso hermoso, eres mi amor. Mi supernovio, mi mundo completo, eres mi todo, mi felicidad. Feliz aniversario. Acá lo que hice fue pegar unas banderitas de colores. Y acá en esta parte vamos a escribir: Te amo, te necesito, te adoro, eres mi vida, lo que deseen copiar. ahora acá en esta parte vamos a... con la grapadora vamos a colocar dos ganchitos o a pegar dos ganchitos aplicamos silicona líquida y pegamos una tirita de papel vamos ahora acá en esta parte vamos a pegar un cordón como pueden ver en el fondo y vamos a aplicar silicona líquida acá al librito y pegamos así el cordón lo que hice fue perforar ya enseguida les muestro cómo lo hice acá perforé dejé esta parte para luego pegarla de nuevo acabo de hacerle un nudo a este cordón pueden utilizar el cordón que deseen pero que sea delgado vamos a hacer un nudo Voy a aplicar acá la silicona líquida, que para eso dejé esta parte y la vamos a pegar acá. Ahora acá para esta parte voy a tomar el marcador gel o marcador de vinilo y voy a escribir nuestro, acá el número 1 que sería el primer aniversario voy a decorar acá con estos corazoncitos recuerden que la decoración es opcional siempre han sabido que decoro demasiado entonces ya hacen lo que deseen nuestro aniversario si lo van a hacer para meses ya cambiaría el mensaje brindemos por ello acá voy a, a decorar, voy a hacer acá una carita feliz y voy a tomar esta cartulina para dibujar una copa, Cortados copas en acetato, nos quedarían así, voy acá a pintar con esmalte vino tinto como si fuera vino voy a tomar acá un rectángulo de 5 por 11 centímetros y lo voy a doblar en tres partes, lo pego o también pueden utilizar dos tiritas de goma eva y vamos a aplicar acá silicona líquida y pegamos esta parte acá igual la copa ya la pegué la primera y la otra antes de pegarla puedes hacer estos fondos que ves ahí y la pegas así como de lado acá en esta parte puedes escribir el nombre de los dos en este caso el nombre de la niña que me pidió que hiciera esto Elisa y de su novio Camilo nos quedaría así acá en esta parte voy a dibujar la I y un corazón Voy a alinearla y voy a hacer acá unas rayitas. Por último amarramos. Terminamos. ¿Qué tal quedó? no ¿Novedosa verdad? Espero tus comentarios. Y si esta es la primera vez que ves este video, te invito a que te suscribas a mi canal y que por supuesto lo compartas y me regales un like si te gustó. Hasta pronto. Un abrazo para todos.